lo no tentaron bueno. para esta conducción, lo llamaron estaba difícil como contra todo Guido supuestamente va a ser él puede sí o sea, decir que le dijeron sí, a él madre, es Santiago del Moro y Vero Lozano yo creo, sí, hablaron con, con Alejandro yo lo que te digo que hasta ahora hasta hace 15 minutos no estaba confirmado pero lo más seguro es que lo haga Alejandro con la compañía femenina en un momento de la figura que va a decir Guido Safra. Agarrate Y Ay, ya me gusta. ¿Cómo se pasa la Agarrote con la conductora femenina? Porque la conductora solamente no va a conducir. Sí. Va a ser la presentación. Y va a ser la primera parte del premio. Va a bailar. Va a ser la primera parte del premio. La conductora elegida. Ay, ay Dios. Ver, ay, por favor. Es. Que tiemblo. Para conducir, el Martín Fierro es nada más ni nada menos que Susana Jiménez no. no y Marley onda. son la dupla <risa> hasta el momento sí, elegida. Me a, mí me dicen, a mí lo que me dicen que hoy a la mañana, <risa> ya estaba el debate, Susana haría como una especie de presentación. O sea, no como, es una conducción no, completa, ¿no? no, no pero completo todo el no plan. No, ah, me dijeron ah, no no, sé sí, hoy la primera parte. Genial. La primera parte va a ser Marley y Qué Susana bueno. y lo que están pensando, Flor, lo que dijiste vos, esta idea, que después sea coral. Ay, me ah, ¿cómo? Claro. Están, están es hoy, hoy todavía no llamaron a nadie. La idea es, Telefe tiene un montón de figuras. Claro, ¿cómo? La que la no? es... nota. Está... No, estoy hablando de darle oh, ah, en Susana, ok. Eh, quieren que otras figuras tengan momentos de color. Claro. Es todavía claro. no hablaron con nadie. Me parece que Telefe de tipo Guanda colgada de un arnés bajando. Sí, claro, no estaría no, mal. de que Perdónenme, entregando. yo no creo, yo no creo que puedan contar con Del Moro en esa cosa de color. Pero sí con Wanda. No, y ¿y para, el... para que Apolino no nada. A Del Moro es conductor en o esa nada. cosa de color. Bueno, claro. Robertito <risa> Roberto dando vuelta bueno, pero por la te mesa. Yo haría lo mismo. Cualquier sí, él tiene mucha figura, Marce, no dije. No, claro. ya sé. Claro, bueno, vamos a ver. Vamos a...